esperando este equipo, muchos fanáticos para bueno, celebrar eso es para largo Santana volver. entonces el lunes no se trabaja el lunes sería un día, entendemos nosotros donde el equipo campeón tendría ya que hacer un desfile con su fanaticado en la capital lunes 30 de enero porque el 31 hay que viajar el 31 que viajaron. Porque no la serie, es en Puerto Rico, es en México. Eh, no, y la serie del Caribe comienza el día 1. El día primero, el día 1 de febrero. Y no es un viajecito de aquí a Puerto Rico de media hora. Que es el, el viaje más fácil cuando hay una serie del Caribe. <risa> es tan fácil lo de Puerto Rico que yo recuerdo en la del 2003. Que ya se había ido porque había cumplido su compromiso. Claudio Vargas. Se estaba perfilando un juego extra y se dio ese juego extra y a Claudio Vargas le dio tiempo de llegar al mediodía porque el vuelo es menos de una hora de aquí a Puerto Rico ponle una hora como mucho y pudo lanzar y ganar ese juego pero eso de viajar a Culiacán eso no es eh, no es cosa de fácil bueno y... mientras tanto señores eh, siguen trabajando en el terreno vamos a ver si logramos comunicarnos con el Clubhouse. Ustedes ven ahí en un recuadro, en sus pantallas. Ahí vemos a Ricardo Ravelo, que es el hermano de Fernán. Ustedes están viendo lo que está pasando. Allá vemos al colega Juan Santiler trabajando para el periódico Listín Diario. No, se está viendo de periodistas, seguidores, jugadores. Eh, no, no es para menos. Esas son celebraciones que se hacen a, al máximo nivel. Es ganar un campeonato de viejo profesional dominicano. Y sobre todo ganarle a tu más encarnizado rival. Eso es correcto. Que ahí es porque, como dijimos antes, y no es un secreto, son los dos equipos que reúnen la mayor cantidad de público en todo el país, incluyendo esa diáspora que está fuera de la República Dominicana. Entonces, ganarle a ese rival... Eh, tiene un sabor doble Independientemente de todo Y con esta proliferación de redes sociales Luis sí. Entonces todo esto ha cobrado Más promoción, más publicidad y, y, y la gente se divierte En las redes sociales En Instagram, en Twitter En Facebook, en Snapchat En todas las redes sociales En, en Whatsapp Con esta proliferación De redes sociales eh, por eso todo esto tiene más sazón hoy día. No, y de todos esos dominicanos, especialmente en Estados Unidos, Nueva York, que hay muchos liceístas, muchos aguiluchos. Por eso era que se hablaba de la gran las grandes fanaticadas de estos dos equipos que se estaban uniendo en esta serie final. Entonces, eh, les toca celebrar a los Tigres. Y el béisbol, Juan? el béisbol, señores. Ahí vemos Juan Santiler. Sí, trabajando para su periódico Listín Diario Y volver con lo que hemos dicho tantas veces eh, Luigi, las sorpresas del béisbol Cuando esta serie se colocó 4-2 a favor del Licey Casi nadie llegó a pensar que esta serie vendría aquí a Santiago con un noveno partido Pero al empatar las Águilas ayer en la capital Muchos pensaron, bueno, las Águilas llevan el noveno juego a su casa Pero estaba el problema que tú mencionabas hace un rato el picheo abridor de las águilas con un relevo ya bastante trabajado que ese era uno de los inconvenientes pero siempre usted hace el mayor esfuerzo porque si hay algo que debemos también recordar de, en la historia de series finales aquella serie final del jonrón de Andy Abad muchos de los más jóvenes no lo conocen pero para refrescarlo a la mayor edad el juego anterior a ese triunfo de ese campeonato del Licey salvó el juego relevando eh, Rafael Roque, ¿recuerdan a Roque? El zurdo. Licey no tenía pitcher para abrir el día siguiente. El mismo Roque abrió. Eso nunca se había visto en una serie final. El que salva el juego 8 abriendo el 9. Y ganaron contra Bartolo Colón partió lo que no había lanzado. Que no había debutando, debutando en ese campeonato. Debutando. Ya debutando. tirado cinco innings sin hit. Estaba tirando un juegazo, pero después comenzó a tirar bolas. Eh, hubo un momento en que él convenció al manager Félix Fermín de que podía seguir y ahí vino la debacle. Así es, pero estamos en el campeonato 2017, corona número 22 de los Tigres del Licey. Y están montando la tarima en el terreno de juego donde se van a hacer los reconocimientos se van no sé si además del trofeo de campeón que otro tipo de trofeo se va a entregar el más valioso posiblemente así es que hemos estado haciendo todos los esfuerzos por ver si le podemos llevar el sonido del de el clubhouse del equipo visitante donde está el Delfón Sureña esperando la señal pero no hay manera de de conseguir el mismo ambiente de celebración pudiera estar creando esa situación ahí en pero si yo lo pude hacer en el año 83 cuántos años hace es más de 30. 34 34 años es porque ahora se puede o sea yo recuerdo la radio televisión dominicana que transmitía ese campeonato así es que Ahí está el cruzado de los tigres, celebrando uh, en todo lo alto los tigres del Licey el campeonato nacional. Alejandro Asmar Sánchez, Don Chito, campeonato más que se celebra exitosamente en el béisbol profesional dominicano. Y fíjate, ahí en el Licey está un hombre que había ganado con los tigres en la serie del Caribe del 2008 aquí en este escenario. Cuando Licey fue subcampeón y representó a República Dominicana como subcampeón porque Puerto Rico no organizó torneo. Así es. Y ganó Licey la Serie del Caribe aquí con Héctor Lamanta de la Cruz. Sí. Que estaba ahí de coach tercera ahora con los Tigres. Campeonato número 63 desde 1951. Campeonato número 59 en la Lidón. Béisbol Otoño Invernal ha llegado a su final. Feliz final. Y es importante a decirle a nuestros coordinadores que se defina bien esto porque eh, el fanático está esperando una respuesta, de sobre todo los liceístas, de si realmente vamos a poder llevar lo que está ocurriendo. Ah, bueno, hay que esperar la... Ok. O sea, hay que esperar que se entregue el trofeo. O sea que prepárense que a las 2 de la mañana nos vamos de aquí. Bueno, Santana, vamos a hacer un programa de radio y de televisión aquí. Porque mientras tanto, palabras. mientras tanto, seguimos viendo ahí la gran celebración en el dogado de los Tigres. Dice el refrán, el que gana es el que goza. Lo dijo Mateo de la Rosa, Mateo que casi de la Rosa. que casi nunca lo mencionan esa coletilla. Así es, el que gana es el que goza. Los Tigres del Dicey en los últimos años. Ganaron en el 2009, después ganaron... ¿Tú te refieres después de la corona de 20 de las Águilas? Exactamente, de estos últimos años ellos han ganado tres coronas. Eso es correcto. A Gan... partir del 2009. Si sí, ganaron campeonato 2008-2009, ganaron 2013-2014. Exacto, y este. Y este ahora. Es decir que del 2009 hacia acá, Licey ha ganado tres coronas, las Águilas ninguna. ¿Algo... En ese periodo lo escogido ha ganado varias también. Es correcto, el porque el escogido ganó en 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013 y el año pasado, 2015-2016. Y a propósito de lo que hemos mencionado de Audo Vicente, eh, ganó su primera corona con los Leones del Escogido en el campeonato 2012-2013, ganó con los Gigantes del Cibao en el campeonato 2014-2015 y ahora 2016-2017 lo que espero que la garganta nos dé, en lo que se instala la, la tarima que va a servir de escenario para la entrega eh, del trofeo. Y ya hay que ir calentando el ambiente para la Serie del Caribe. Reiterar que a través de Digital 15 estará la comercializadora deportiva dominicana. Los dos juegos de cada fecha. Importante recordar que por el, la diferencia de horario. No tenemos a mano todavía el calendario de, de, con las horas, pero me imagino que el primer juego estará comenzando cada día alrededor de las 4 de la tarde. Ojalá 4. que haya una pequeña variación como se hizo en el 2016 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, que los juegos comenzaban un poquito más temprano, por el asunto de la diferencia de hora de México con República Dominicana, Luis. Porque vienen unos partidos de segunda hora que terminan entre la una y las 2 de la mañana. No, del hora nuestra. Del personal de transmisión tendrá que dar su dormidita antes de venir para acá. Y ni hablar de aquella serie del Caribe, si mal no recuerdo, 2013, un juego decisivo entre Escogido de República Dominicana uh -huh. y Obregón de México, que se fue a 18 innings. Sí, que ganó Eddie Díaz dirigiendo. Eddie Díaz dirigiendo a los Yaquis de Obregón por. El, el equipo mexicano, y cuando hablaba de, de ir calentando la serie del Caribe, miren, irá por la Liga Dominicana el equipo más exitoso en serie del Caribe, los Tigres Licey, que es el equipo que ha jugado más partidos. Solo dos equipos jugados 100 o más juegos en serie del Caribe, que son Licey y Águilas. El Licey ha jugado 109 juegos, las Águilas ha jugado 105. El Licey es el equipo con más victorias en Serie del Caribe con 70. Es el Licey es el equipo que más Serie del Caribe ha ganado con 10. Que es el doble del que le sigue. Que son las Águilas y los Cangrejeros de Santurce. A las 3 horas de aquí el primer juego de cada fecha. A las, ok, me acabo de decir jugar ya ahora. Que a las 3 de la tarde, hora de aquí, será el mismo horario todos los días. Ah, a ah, las 3 de allá el primer juego. O sea, que la vamos a ubicarlo con los dominicanos. Vamos a salir al aire en el primer juego a las 6 de la tarde. Ahora es 3 de allá. Por eso te hablaba de la diferencia de hora entre México y República Dominicana. O sea que ahí tendremos cena y desayuno. O sea que es... fácilmente el segundo juego estará comenzando alrededor de las 10 de la noche. Correcto. Bueno, señores, ya está casi todo listo en el terreno de juego. Ya han colocado la tarima, ya los patrocinadores, el Banco VH de León ha colocado también todo su trabajo. Y ahora pasamos al Clubhouse de los Campeones. Adelante, defons Sureña. Adelante. Todo el tiempo estuvimos confiando en él, nuestro guía espiritual, Tony Fernández, todos nuestros jugadores, nuestros pastores, todo nuestro equipo de coach. Estamos todos, todos entregados a la causa y a, y, a, y, a, y a la gloria de Dios. Y Él es que nos ha llevado aquí. No trajo de la penumbra, no trajo de estar eliminado prácticamente, estar hoy disfrutando del campeonato. La gloria es de Dios. Todo el crédito del mundo a mis jugadores, a nuestro manager, a nuestro gerente de Narvillo no a nuestra directiva. Pero la gloria, nuestro MVP es Jesucristo. Bien. <ríe> bueno, eh, <ríe> la emoción, no hay diversión, no hay darle gracias a Dios sin esas lágrimas en los ojos. Este ha sido un año, ha sido un año muy bendecido, ha sido un año con muchas otras personas que no han pasado muchas situaciones, pero eso solamente nos ha hecho unirnos como familia, porque el Liceo es una familia. Y estos, esta, estos 100 años de historia y de, y de gloria y de tradición eh, eh, son, eh, son indescriptibles, son indescriptibles, una felicidad en el alma y se la quiero dedicar ...a mi padre, a don José Manuel Fernández... ...que está hoy viendo esto... ...expresidente de los Tigres, el Iseí, ...que está con sus 90 años disfrutando en su casa... ...este, este triunfo es tuyo, viejo... ...te quiero... ...bien, ahí estaba Miguel Ángel Fernández... ...nosotros tenemos que... ...se va a producir la... ...la... ...la premiación... ...100% se llegaron. ...vine de Madrid, España... ...apoyé el Licey ...y dije que hoy... A, a ganar... ...porque nosotros somos los campeones, los gloriosos sí, bien, los bien, así mismo es Mira, para entonces traer lo que será la premiación de eh, que acredita como campeones a los títulos. el trofeo de, eh, de León y entonces salir con los jugadores y todo lo demás aquí eh, no hay un que... una gran el béisbol de esta forma porque eh, el béisbol necesitaba una final como en donde hasta el último encuentro y hasta el último minuto supo quién va a ganar Carlos, el... Carlos. Está todo el país. ¿Alguna palabra? De, de muchas pruebas pero gracias a dios conseguimos la y, y estamos muy orgullosos y esto es doblemente especial El doble, ...y sobre todo hacerlo en su casa Conocimiento a las Águilas Ibaeñas y, y en el caso de todos nosotros, a todo el cuerpo del coach, al manager, al staff de operaciones, a todos los jugadores, a la directiva, a la Hey, hey. Bien, muchísimas gracias. Aquí estamos, Licey, campeón en el torneo Otoño-Invernal 2016-2017, dedicado a un dominicano extraordinario, el doctor Alejandro Asmar Chito. Mucha euforia, mucha alegría, muchas sonrisas, muchos abrazos con el triunfo del Licey en Buena Liga, aquí en el Estadio Cibao. Nosotros estamos en sus televisores y en la radio para conducir el acto de entrega de la Copa BHD y informar desde este escenario el jugador más valioso. Esperamos por la plana mayor de la Lidón La Liga Dominicana de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Gotitas de amor que caen desde el cielo en estos momentos aquí en el primer y más valiente Santiago de América. Ustedes pueden escuchar la gente que está en la radio, las voces que hay, aquí no hay forma... ...de llamar a la cordura y a la tranquilidad... ...y los que están mirando a través de la televisión... ...pues están mirando esas expresiones faciales... ...de alegría, de triunfo, de satisfacción... ...estamos esperando por el doctor Leonardo Matos Berrido... ...en su calidad de presidente de la Liga Dominicana de Béisbol... Por los, por los ejecutivos del BHD que han de entregar la copa al equipo campeón de este torneo otoño-invernal. Así es que felicidades tanto a los jugadores como a toda la fanaticada de los Tigres del Licey. De todo corazón lo estamos haciendo. Bueno. Vamos a ver cómo seguridad nos ayuda aquí con la, con la tarima, porque ahí sí hay problemas entonces. Los liceístas acá tirados en el terreno de juego del Estadio Cibao. Y en cualquier momento estaremos ya informando a todos ustedes el jugador más valioso. Estamos a espera del jugador más valioso o los más valiosos, porque podría ser en plural también. ¿eh? Podría ser él, eh, podría ser los. Así es que vamos a esperar. Y Delfonso, excelente trabajo desde el Clubhouse. Qué bueno que sobreviviste. <ríe> y Delfonso Ureña, que está con nosotros. Sí, en esta tarima es que vamos a, a proceder a la entrega de la Copa y a dar a conocer el jugador más valioso. Cada quien corrió a prisa, cada salto fue más alto. Y por eso usted escucha ese coro de los azules. Un abrazo fuerte, hay de todo y mañana, y y mañana sigue la cuerda porque es parte, es parte de lo que se vive en el pasatiempo favorito de todos los dominicanos. Bueno, ya tenemos los ejecutivos del BHD que están con nosotros y que le invitamos a pasar por acá. Irving, Isidor, Ángel Gil, son ejecutivos del BHD León para que estén acá para la entrega de la copa y el doctor Leonardo Matos Berrido, presidente de la Lidón la Liga Dominicana de Béisbol. Él está acompañado del doctor Alejandro Aspar Sánchez Chito, un dominicano excepcional al cual fue dedicado este torneo, merecida dedicatoria de este torneo a una persona profundamente humana, una persona amistosa, una persona entregada a las mejores causas del pueblo dominicano y sobre todo un amante del béisbol. El doctor Asmar estará con nosotros también en esta tarima. Ya está el doctor Asmar con nosotros. Chito, venga, venga por acá, por favor. El doctor Asmar está con nosotros a quien fue dedicado este torneo de béisbol. Buenas noches, ¿y cómo se siente? Fabuloso, de verdad. Dije que me lo entregaron mono y se lo devuelvo cristiano. Ya tiene, este es el, el torneo más exitoso de todo lo que yo he presenciado en este país. Muy bonito torneo. Al momento en que usted se le informa que el torneo sería dedicado a usted, ¿cómo usted se sintió? Magnífico, una cosa ya, una vida entera en esto, y me premio finalmente dedicándomelo, no hay cosa más grande para mí. Salud es lo que le deseamos, para que disfrute. 54 torneos más. Gracias, hermano. Gracias. El doctor Alejandro Asmar Chito, a quien está dedicado este torneo de béisbol otoño-invernal. Esa es la emoción que se está viviendo de los azules aquí en el estadio Cibao. Esa es la alegría que están viviendo los fanáticos de los Tigres del Licey. Que aunque son originalmente de la capital, el nombre nació. Porque se estaba buscando cinco letras y pasaba frente al Río Licey. Nació en el Cibao, ese nombre. Y hay muchos cibaeños que son liceístas. ¿Eh? ¿Te quedas ahí? Bien. Vamos a esperar. Vamos a esperar por los señores antes mencionados: Irving Isidor, Ángel Gil, ejecutivos de BH de León. Para nosotros ya está el doctor Matos Berrido, para acá el doctor Matos Berrido ya está con nosotros para hacer la entrega formal de la copa y dar a conocer el jugador más valioso. Me acompaña en esta ceremonia, voz oficial, narrador para televisión de los Tigres del Licey el compañero Ildefonso Alfonso Ureña. Buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias. Ok. Vamos a comenzar, vamos a comenzar escuchando las palabras del presidente de la Liga de Béisbol de la República Dominicana, el doctor Leonardo Matos Berrido. Muy buenas noches. Deseo expresar las felicitaciones de la Liga al equipo Licey que ha ganado uno de los campeonatos más excitantes que se ha celebrado en toda la historia de nuestro béisbol profesional dominicano que es la marca país de la República Dominicana. Esto ha sido un triunfo de todo el pueblo dominicano, que todos, absolutamente todos, sin banderías, debemos celebrar, como decía, como uno de los mejores campeonatos en la historia de nuestro país. Felicitaciones al Licey, la persona de su presidente y sus demás directivos, y muchas felicidades a todos. Bien, fueron las palabras de Leonardo Matos Berrido en su calidad de Presidente de la Liga Dominicana de Béisbol. Ahora se va a anunciar el jugador más valioso. Aquí está Audo Vicente con nosotros. Aquí el doctor Leonardo Matos Berrido le entrega al presidente de los Tigres del Licey, Miguel Ángel Fernández, al gerente general, Junior Novoa, la Copa del Banco León BHD. ¡Licey campeón! ¡Licey! ¡Licey! ¡Licey! Licey. Aquí está la Copa de Campeones del equipo de los Tigres del Licey. Miguel Ángel Fernández, presidente de los Tigres. La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Sin Dios nunca hubiéramos podido llegar a donde llegamos hoy. Un aplauso para Papá Dios. todo el mérito a nuestros jugadores, a nuestros coaches, a nuestro gerente general, a nuestra directiva, y le quiero dedicar este trofeo a don José Manuel Fernández, mi padre, expresidente de los Tigres, que está viendo este, este triunfo del glorioso hoy día, y a toda nuestra fanaticada. Bendiciones, Eliseo Campeón. Bien, ahí están las palabras del dirigente, vamos a ver. El presidente de los Tigres del Licey. Ahora vamos a llamar, vamos a llamar al lanzador más valioso de esta final. Recayó el nombre de César Valdés. César Valdés. Aquí está César Valdés, el lanzador más valioso del equipo de los Tigres del Licey. Bueno, este, a la fanaticada, luchamos por, esto, por esta corona, la tenemos aquí ya, gracias a Dios, las cosas nos salieron bien. Y este, el ahí Licei para rato, para rato. Bien. Junior Novoa, gerente general del equipo los Tigres del licey Gracias. Antes que nada, antes que nada, quiero darle, quiero felicitar al señor Winston Chilote Llena, Presidente del equipo de las Águilas Ibaeñas, a su gerente general y a su maniata, mani a todos los jugadores porque fueron unos grandes competidores, a su gran fanaticada de las Águilas Ibaeñas que siempre acompañaron a su equipo, pero de manera especial quiero felicitar a la mejor fanaticada del mundo, la de los Tigres del Licey. Y ahora, ahora, a esa gran fanaticada nuestra que nos espera en Santo Domingo, que vamos para allá, que nos esperen allá, que allá vamos. Gracias, Dios los bendiga a todos. Y ahora vamos a llamar al jugador más valioso de esta final. El jugador más valioso de esta final. El menorcito. El pequeñito Sergio, Sergio Alcántara, MVP, MVP, MVP. Arriba, arriba. Recibe el premio al MVP. Gracias a Banco León, BHD Banco León. serio este, En primer lugar, lugar le voy a dar gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí. En segundo lugar, a mi familia. Y en tercer lugar, a los Tigres Liceus por darme la oportunidad y la confianza de, de desenvolverme aquí con ellos. Y, y gracias a Dios por obtener el campeonato de la Carolina 22. Bueno, señores, señores, hay que. Vamos a continuar aquí con la celebración. Y vamos ahora a darle gracias a Dios. Gracias a todos ustedes. Gracias a los amantes del béisbol. Y aquí está Miguel de Jesús con esta despedida. Gracias a los patrocinadores. Así que nos vamos, señores. Miguel, adelante. Ildefonso, a los ejecutivos directivos del ISEI. Un feliz regreso a Santo Domingo. Ha sido un excelente torneo, se jugó pelota de aduro y de verdad, que tengan buen regreso a casa y que celebren, porque definitivamente el que gana es el que goza. Señores, esta ha sido la ceremonia final de entrega de la Copa PhD al equipo campeón torneo 2016-2017, dedicado al doctor Alejandro Asmar Chito, aquí en el estadio Cibao de Santiago. ...con esa emoción que ustedes están mirando en la televisión... ...los dominicanos en cualquier parte del mundo que estén... ...con esa emoción que se está sintiendo a través de la radio... ...nosotros vamos a retornar a nuestros estudios... ...y para mí, Miguel de Jesús Rodríguez... ...ha sido un placer enorme... ...laborar para Águilas y Baeñas... ...en este torneo Otoño Invernal de la República Dominicana... ...gracias a todos mis compañeros... ...a todos los talentos de Águilas y Baeñas... Gracias a los directivos de Águilas Cibaeñas, también a la comercializadora deportiva dominicana y sobre todo a todo el soporte técnico de radio y televisión que hace posible que esta transmisión llegara con nitidez a todos ustedes. Así es que buenas noches, feliz retorno a casa a todos los fanáticos, a los peloteros, a la gente que nos visitaron de diferentes partes del país. Un feliz regreso a casa y recuerden, hay otro octubre. Y en octubre mi padre Mendi López estará diciendo, hola República Dominicana y el mundo. Gracias, buenas noches, que viva la patria y que viva el béisbol Otoño Invernal de la República Dominicana. ¡Adelante estudios! De esta manera culmina... La última transmisión del campeonato de béisbol profesional de la República Dominicana. Ya lo vieron todos, no hay más nada que agregar, Santana. Así ponemos. es, Luichi, solo nosotros agradecer, primero a Dios, agradecer a la comercializadora deportiva dominicana CDD, a las Águilas Cibaeñas, que una vez más se han confiado en nuestro trabajo para cubrir estos partidos en la parte narrativa desde el Estadio Cibao. Como dijimos anteriormente, ahora nos preparamos para... Darle cabida, a transmitir dos juegos diarios de la Serie del Caribe que arranca el próximo miércoles 1, día primero de febrero, Serie del Caribe Culiacán 2017. Se prepare en todo el mundo, en República Dominicana, a, man, a amanecer durante 6, 7 días desde el próximo miércoles. Así es que un placer haberles acompañado. Y el miércoles nos, nos encontraremos de nuevo, Danilo. Sí, la comercializadora deportiva dominicana, CDD. Con el auspicio de la Cervecería Nacional Dominicana. A nombre de Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Y Altice, a nombre de Orange, tu vida cambia con horas, presentó la pasión que une.